Adelante Coin y el Área Municipal de Medio Ambiente... ...han mantenido una reunión para abordar la mejora de la gestión... ...de los residuos en la localidad... ...tal y como acordaron en el Pleno del mes de febrero... ...para aprobar la moción presentada por la formación política... ...respecto a este asunto. Una de las principales medidas que se adoptarán... ...para el reciclaje de los residuos sólidos urbanos... ...será la puesta en marcha de un proyecto piloto... ...con la instalación de composteras en colegios... ...y alguna urbanización. Vimos que, que era factible, que se podía intentar... ...y que iban a empezar con este proyecto piloto concreto de las composteras... ...lo iban a intentar en los colegios de, de Coín ...y en alguna urbanización... Eh, ...se va a hablar con el presidente de la comunidad de Regán... De, ...de la comunidad de vecinos de, de una de las urbanizaciones... ...para proponerle el tema... ...para que sea de forma voluntaria... ...es decir, para que sean aquellos vecinos... ...y o aquellas familias que estén interesadas... ...las que puedan participar y entonces explicarles bien cómo funciona, cómo es la gestión, de cara a irnos acostumbrando a lo que puede pasar o sea a lo que debe pasar de aquí a finales del 2022. Otras de las cuestiones que se han tratado han sido mejorar la presencia del área de medio ambiente en la web del ayuntamiento con más información, la iluminación e información sobre reciclaje y punto limpio en algunas zonas de contenedores, la mejora de la recogida de residuos por parte del consistorio y pedir la colaboración a industrias, comerciantes y mercadillos para gestionar los residuos que generan. Desde el ayuntamiento se va a volver a hablar con los comercios e industrias para explicarles el modo de, de gestión y pedirles colaboración. También se consultará con el consorcio de residuos a ver qué posibilidades hay para hacer una buena recogida y un buen reciclaje de, de estos elementos y también la concejalía pedirá colaboración a los colectivos y asociaciones de comerciantes de, y empresarios de COIN.